Si me pones a fiel, Si me lo tomo con calma Sé que todo va a ir bien Pero tampoco tengo pausa No hay tiempo que te ser feliz sin importar que hagan, porque yo estoy en lo mío ya nada me cambia, es que yo ya no me fío, ellos siempre hablan, y es que baby eres tú lo que me hace falta, ya no tengo tiempo para mirar atrás, solo hay un camino y es el de brillar, hace mucho tiempo que me encuentro mal, pero ahora es mi momento. Más bien, pero tampoco tengo pausas, no hay tiempo que perder Cuando te conocí ya supe que te iba a querer Porque siempre que estaba junto tú me pones a fiel yeah. Solo hay un camino y es el de brillar, el de brillar. Bajado con el Cody porque te verdad Mom. Ahora estamos body no puedo llorar yeah. Te juro que no vas a volver a estar Se sí una kush que me pone los ojos está Lléname otro club, sé que a alguno le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 Yeah, yeah. Porque siempre que estamos juntos tú me pones a cien.